¿Sí? ¿Se oye? ¿Bien? Sí, pues estupendo. Vale. Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Eh, venimos a esta rueda de prensa para denunciar unas posibles irregularidades en el seno de Zaragoza de Vivienda y que tiene que ver con, con unos pliegos que van a, a salir para licitar el servicio de mantenimiento informático de dicha sociedad municipal y una de las cuestiones que queremos eh, sacar a la luz es que al parecer la probable empresa beneficiaria en estos pliegos vuelve a tener una relación directa con la empresa de la que fue socio el director gerente el señor Ruiz de Temiño una de las empresas licitantes en estos pliegos es Solitium que es la encargada de realizar el mantenimiento de la compañía de la que fue socio el gerente de Zaragoza Vivienda, la empresa Ingenus. Esta empresa además fue vista en las instalaciones de Zaragoza Vivienda de la mano del señor gerente, que al parecer puso a disposición de la misma información sobre el servicio que ahora sale a licitación. Incluso comprobando los los pliegos, a pesar del poco tiempo que hemos tenido para estudiarlos, se recogen expresamente las mismas certificaciones de calidad y en el mismo orden que figura eh, la página web de la, de la empresa. Un dato curioso, entre otros. Además, en esta licitación el importe es el doble que el, que el anterior, es decir, en esta vez sale por cerca de 487.000 euros con IVA incluido. Este servicio de mantenimiento de sistemas informáticos, suministros e instalación de hardware y software eh, contaba con dos empleados de Iberus que durante 14 años han venido prestando este servicio. Y nos sorprende que, la, que en los pliegos no figure la subrogación de unos trabajadores que creo que tienen un buen conocimiento del actual sistema de mantenimiento. Nosotros vamos a pedir la, la retirada de este expediente y de otro y de otro más, porque precisamente los, los pliegos nos llegan a las 14.28 del día de ayer en, en una situación en la que nos encontrábamos en un pleno municipal que, como saben ustedes, se alargó hasta las 8 de la tarde. Con lo cual, el estudio de, de estos pliegos eh, que van a salir a licitación, pues no... ...no ofrece las debidas garantías para que los consejeros hagamos el trabajo que se nos, que se nos encomienda. Eh, nosotros esta, esta situación tan irregular nos lleva a, a abundar en, en la solicitud de dimisión del gerente de Zaragoza de Vivienda... ...porque esto ya llueve sobre sobremojado, ¿no? porque las prácticas de este gerente como las que denunciamos ya hace meses... ...relacionadas con los procesos de contratación de, de personal... Y la situación también de, la, de, la, de acoso a personas vinculadas con la, con la plantilla, ahora en situación de baja de salud mental, pues nos, llevan, nos llevaron en su día a pedir la dimisión del gerente en el Consejo de Zaraza de Vivienda, a este grupo municipal, a Zaraza en Común, fue la que lo solicitó. Y después, en el siguiente pleno municipal, el anterior al realizado ayer, se le pidió al alcalde, al señor Azcón, que cesara de inmediato al gerente, señor Ruiz de Tremiño. <coughs> En este caso, incluso, tanto el Partido Socialista como Podemos se sumaron a esta solicitud. Nosotros creemos que, que si de, de persistir este tipo de regularidades y de no dar eh, satisfacciones y aclaraciones satisfactorias, nos veremos obligados a estudiar la posibilidad de cuidar los tribunales cuando termine todo este proceso de, de licitación. Porque nos parece que es clave, en ¿no? una empresa pública... La contratación debe estar sometida a una normativa de transparencia y, y esta guía de la transparencia, en este caso, no está siendo observada. Nos parece que puede haber aquí una posible vulneración de principios como la libre competencia o la igualdad de acceso a la contratación pública y esto es lo que nos lleva a dar conocimiento de estos hechos y a, a indicar, sobre todo, la especial vigilancia que vamos a prestar sobre este proceso que hoy va a salir a aprobación, presuntamente, los pliegos en este Consejo de Administración, pero del cual vamos a solicitar la inmediata retirada. Sí, se realiza, sí, se realiza un Consejo de Administración a las 13 horas, que además, eh, relacionado con la documentación tardía, es que se mueven cerca de 10 millones de euros en este Consejo de Administración, ¿no? O sea que, que no es una cuestión maladía, aparte de, este, de esta contratación, que son cerca de medio millón, hay otras cosas más. O sea, que es que. Sí, los pliegos. Sí, sí. Se va, se va a aprobar este pliego de mantenimiento y otro pliego más. Pues tienen que salir los, los pliegos tiene que salir información pública cuando termine el proceso que imagino que será en septiembre, lo lógico que esto es saliera a lo largo del mes de septiembre a finales de septiembre a mediados o a finales de septiembre yo creo que podría producirse la apertura de los pliegos y la adjudicación Sí. en caso de que se persista en algún tipo de irregularidad, podríamos ir luego a los tribunales, claro Eh, es, esta empresa es la que realiza el mantenimiento Solitium es la que realiza el mantenimiento de la empresa Ingenus y la empresa Ingenus es de la que fue gerente, de la, de la que el actual gerente fue socio antes de, de desembarcar en Zaragoza Vivienda o sea que la vinculación es evidente como era evidente la vinculación de, del director que contrató que también provenía de la empresa Ingenus como también es evidente la relación con la con la otra persona de, de Comunicación y Recursos Humanos que contrató, o sea que todo esto es un continuum. ¿no? ¿Ya? Yeah. De acuerdo, pues muchas gracias. ¿eh? y feliz...